Para gestionar una licencia Creative Commons debo acceder a este sitio creativecommons.org.ar Una vez que entré al sitio debo elegir licencias. Voy a acceder a una página en donde se nos explica qué implica usar una licencia Creative Commons, qué significan cada una de las opciones y cada una de las combinaciones posibles. Una vez que esto está comprendido, eh, debo venir a este hipervínculo que dice, una vez escogida la licencia, aquí hacer clic. Y voy a acceder a la página desde donde puedo configurar las características de mi licencia. Por defecto, la licencia que aparece es una licencia de cultura libre, atribución 4.0 internacional. Si yo modifico las opciones desde donde dice características de la licencia y eh, cuando me interroga quiere permitir que se compartan adaptaciones de su obra, digo por ejemplo no, en ese caso el, los iconos de la licencia se modifican y esta ya no es una licencia de cultura libre. Si, dijo, si elijo sí, siempre que se comparta de la misma manera, si sí, continúa siendo una licencia de cultura libre. Hay otro interrogante que dice, ¿quiere permitir usos comerciales de su obra? Si yo elijo no, se configuraron de otra manera los iconos. apareció este signo pesos tachado que indica que eh, yo no quiero que se haga uso comercial de mi obra. Bueno, ustedes deben configurar la licencia tal como lo deseen, después de haber leído y comprendido lo que implica cada una de estas opciones y lo que implica elegir cada una de estas respuestas que aparecen en las características de la licencia. Una vez que está configurada mi licencia, esta página me ofrece que yo puedo copiar este eh, código HTML y colocarlo, si yo lo fuera a colocar en una página web, ese código HTML reproduciría tanto esta imagen con, con las características de la licencia como este texto que aparece aquí abajo. Además de eso, yo puedo hacer caso a esta opción que dice ayude a que otras personas le den crédito y si hago clic Podría completar todas estas opciones o alguna de ellas, yo voy a completar alguna de ellas a modo de ejemplo, entonces voy a colocarle un título, voy a colocarle a quién quiero que se atribuya la obra, yo podría indicar un autor o varios autores. Y fíjense que este texto que yo he colocado aquí ha aparecido eh, a la derecha y este texto también eh, sería reproducido por el código HTML que eh, me aparece aquí abajo y que podría copiar y pegar en una página web. En nuestro caso, como eh, nuestra maqueta, eh, la, el destino final de nuestra maqueta es un PDF, lo que vamos a tener que hacer, no nos no funcionaría copiar y pegar el código HTML, entonces lo que vamos a tener que hacer es eh, insertar como imagen SVG el, la, el, la gráfica de la licencia y copiar este texto que aparece aquí, darle copiar y luego pegarlo en una caja de texto en Scribus. Bien. Además de eso, vamos a reproducir también en Scribus este hipervínculo. Fíjense que aquí este texto tiene un hipervínculo. Si yo hago clic, ese hipervínculo me lleva a poder leer el texto de la licencia. Quiere decir que si nosotros lo colocamos en nuestro PDF, cualquier persona que acceda a nuestro PDF podría hacer clic en el hipervínculo y enterarse de las características de la licencia. Este primer vínculo me trae a un, un resumen de la licencia que no es un sustituto de la misma, dice acá, y que es legible por el ser humano. Bien, y están detallados de forma resumida qué es lo que permite y lo que no permite esta licencia. Si quiero acceder al texto completo, puedo hacer clic acá donde dice License y voy a venir al texto completo y extenso de la licencia. Por defecto está en inglés, pero yo puedo leerlo en otras lenguas. Si sí. selecciono aquí abajo, ¿sí? cualquiera que accediera podría seleccionar aquí español y entonces se me presenta o se me ofrece el texto completo de la licencia en español.